Muy buenos días, tardes o noches, hoy estamos en un nuevo juego en el canal llamado Oro Rake Donde lo más seguro es de que me la pase muy mal ya que es un juego con un ambiente muy, pero muy aterrador O eso supone Bueno, hay que leer lo que dice aquí Este mes la revista estrenará su nuevo documental Oro Rec, Captando en cámara energías oscuras de todo tipo en lugares abandonados del condado todo lo visto en este documental es completamente real y firmado por Neil Wilson o viro corriendo riesgos fatales. Ya dicho todo esto, comencemos con el video. Hey, este sitio huele bueno muy mal. Al parecer este sí lo lleva abandonado muchos años. ¿Por qué me, me llamaron a mí y no al otro? Ay. ¿Por qué me tengo que hacer esto? Yo lo único que quería es tener un día normal corriente y me envían a este sitio abandonado. ¿Qué fue hasta este sitio? Siento ¿Por qué me envían aquí? Ay, no. A ver. Eh. ¡Eh! Acá. Hoy no quiero morir, señora. Alguien como que se cagó aquí, ¿eh? Alguien se hizo popó ahí. Bueno. Una llave. Bueno, ya tengo algo. Al menos ya tengo algo. Una, una llave me puede servir para esta puerta, ¿no? Bueno, al menos ya tengo... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Esto de demasiado miedo, ¿eh? ustedes pueden esto, no les recomiendo estar solos Bueno Por aquí no hay nada Así sí ¡Uy! Tiene como Una cruz clavada, ¿no? Bueno me voy aquí porque da mucho más rollo. Estar ahí. A ver. Aquí hay algo también. uh oh, hay una piel Pero Esto es un cuerpo. Es un cuerpo. Bueno. Vamos, vamos, vamos. Hay que dejarnos de tonterías y avanzar. Esa puerta creo que está cerrada porque... No sé por qué, pero creo que está cerrada. No debo apagar la cámara. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Creo que ya puedo abrir esta puerta. ¿Por qué no mandaron al Nick en vez de a mí? Salida. Uy, no. ¿Estás bien? Tengo... No puedo volver a la cara, es lo peor. Bueno. Sigamos, debo de captar más cosas. La puerta No, no creo que la pueda abrir ahora mismo. Una llave, bueno. Al menos algo, ¿no? ¡Oh! A ver si hay algo por ahí Ay, no, no debo apagar la cámara. Aquí no hay nada. Aquí hay un zapato. Alguien se lo olvidó el zapato aquí. Bueno, al menos ya lo tengo. Ya tengo para ir acá. Bueno, A ver. Por aquí debe haber algo, ¿no? ¡Ah! ¡Oh! Aquí hay otro cuerpo No, yo lo está capturando desde atrás Bueno, ya lo tengo Voy, me voy, aquí, me, voy aquí, me voy de aquí, me voy de aquí Me voy de aquí, me voy de aquí Ya mi trabajo se terminó rápido, rápido, rápido Tengo que irme de aquí No es buena idea mantenerme aquí ¡Ugh! Me voy ¿Estoy loco? Esta escalera está llevando a la muerte. <risa> eh, con una puerta que no hace en ningún lugar. Bueno, ya lo completé. Ahora me tengo que ir a otra parte. Hay otra. ¿Qué este? No se siente estar aquí. Me pregunto dónde vendrán esos ruidos. Yo también, pero no me pregunto por qué estoy aquí. Yo estaba en mi casa, re... A gusto, yo estaba en mi casa... Otra vez me mandaron a este trabajo, voy a renunciar. Bueno, a seguir. ¿Eh? ¿Qué ¡Demonio! ¡Lo que escuchas? Lo tengo. ¡Qué puerca! hay? Vamos, vamos. Aquí, aquí seguro que se abre algo. Bueno, vamos allá, vamos, vamos. Eh, no, yo voy a apagar la cama. Algo está. No manches. Bueno, ya pasé por ahí. Voy a pasar por acá para... Es un mapa chico, es lo bueno. No es muy grande y no necesito llaves. A ver aquí. Me quebraron. No puedo entrar. ¡Ah! No. Voy a comprobar qué pasa si... Luego cuando vaya a terminar Voy a comprobar ¿Qué pasa? Eh, Por aquí hay algo No, no hay nada aquí Pero ¿por qué me enviaron a este cementerio? Aquí está abierto No debo parar de comer. Esta niña como que sale muchas veces, ¿no? Por un demonio lo que faltaba bueno, me... Ya me empezó a dar muy mal rollo Ay, eh. No me gustan estos juegos de terror ¿Por qué debo escoger estos juegos para grabar? ¿Arma puerca? No Aquí no hay nada Y hay una tumba junto a la fuente, ¿no? Pues, wow Bueno, voy a seguir investigando Ay, no Voy a dejar la karma O así no. Debe haber algo entre las tumbas. Y lo sabía. Como que es muy grande. ¿eh? Está llorando. Hasta ahora... Por aquí debe haber algo. No me voy a meter a las... porque seguro muero ahí. Aquí 100% hay algo Aquí 100% hay algo No, apaga la cámara Se te olvidó el zapato, eh Bueno, ya tengo todo ¡Ah! ¡Ah! Eso no dio tanto miedo Pero aún así da miedo Bueno, hay que seguir Porque aquí no me deja pasar Aquí no me deja pasar Hay una barrera invisible aquí No manches o sea, voy a tener que dar toda la vuelta acá. Otra vez. Ya, ya pasé todo esto. Bueno, hay que seguir aquí. Uy, no, no voy a grabar la de esta. Me está llorando, no me importa. Ah, miren, perro. Para, esto es real. Oye, esto es real. Esta cosa es real. Esta cosa es real Lo grabé todo Bueno chicos aquí termina el video Tristemente ya que en cada video Esta no fue una serie Ya que nada más tiene dos capítulos Espero que lo saquen otro capítulo Nuevo ya que de verdad da muy Mal rollo o como sean Sus países el mío da mucho miedo Pero 5 likes 10 visualizaciones para el siguiente video ¡Adiós!